Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el lance de dos animales 5 estrellas, un gamo y un ciervo rojo, significando que en la manada de los ciervos había dos ciervos cinco estrellas, abatía uno, pero cuando fui a buscar al segundo, el animal había muerto de viejo, y sin más preámbulo, comenzamos. Enfrente tenemos un grupo de jabalís y de gamos. Vamos a coger los prismáticos a ver qué, qué nivel tienen los animales. Eh, ahí vemos un tres estrellas. Ah, una estrella, otra estrella, una hembra... Un cinco estrellas, tenemos un gamo de cinco estrellas. Madre mía, qué preciosidad. Vamos a coger nuestro 3006. Apuntamos, respiramos y... Disparamos. Veamos de nuevo el disparo. Madre mía. Le hemos atravesado doble pulmón. Cómo ha caído. Salen todos corriendo. A ver si puedo hacer un lance. Mira, ahí viene una hembrilla. A ver si puedo hacer el lance. Y disparo. Le hemos dado. Vamos a asegurarnos. A ver si puedo dar otro disparo. Le hemos dado también. Pues nada, vamos a ir a, a recoger nuestros animales. Ya tenemos ahí el el gamo 5 estrellas y una hembra de jabalí no está mal el lance a ver si podemos cruzar por aquí si el agua no es muy profunda a ver el agua es profunda que no nos deja avanzar mucho espero que no tengamos que dar la vuelta no, ya, sí, ya hemos cruzado y vamos a ver la puntuación que nos arroja nuestro gamo 5 estrellas madre mía qué sangrado le hemos dado efectivamente un doble pulmón, tenemos una genética de 97,68, vamos a hacer la captura, vamos a examinar el animal que cornamenta, vamos a hacer un poquito, a ver un poquito más atrás y hacemos nuestra captura. ...para guardar a nuestra colección de fotos... ...y ahora vamos a ver la puntuación que nos arroja ...488 puntos... ...desde luego es un animal... ...muy, muy, muy bueno... ...hombre, sería mejor si... ...si alcanzara ya los lo 490... ...y vamos a seguir la sangre... ...aquí le hemos dado... ...era sangre roja la segunda... ...pero el primero sí, sí le hemos dado bien... ...porque hemos visto que era rosa... ...a ver si localizamos... ...mira si sí, por aquí ha venido nuestra... ...hembra de jabalí a ver efectivamente sangre rosa el primero nos hubiera bastado pero bueno, hemos tirado otra bala para asegurar esto solamente va a ser carne no, no es ningún trofeo pero no me gusta dejar animales en, en el monte a ver dónde estás aquí madre mía que se ve, se ve un poquito mal Mira, ahora sí ya tenemos un, un rastro más más fiable se ve mucho mejor hay veces que, que el rastro si la cantidad no es muy grande no se ve bastante bien pero bueno vamos a seguir echamos una carrerita ya tenemos un rastro largo y fiable no nos importa porque todos los animales con, con los disparos han, han salido vamos a ver si hubiera alguno por ahí no, no hay ninguno puesto que se suelen parar a 200 250 metros una vez que pegamos el tiro vamos a ver dónde estás que hay vamos a seguir buscando viene por aquí yo creo que va, va, va a bajar para abajo si sí. baja un poquito para abajo a ver si lo localizamos ver, seguimos si sí, baja baja así que vamos a, a seguir el rastro y, y a recoger nuestro animal es una forma es una forma de conseguir dinero vendiendo la carne a mí ahora mismo no me hace falta Ya tengo bastante dinero Pero bueno, cuando saquen los nuevos DLCs sacarán nuevas armas Habrá que comprar nuevos pases Y no va a venir muy bien Sigue el animal por aquí corriendo Va por el camino A ver si lo localizamos Mira, ahora subo un poquito para arriba Pues nada Seguimos tranquilamente, sin prisa Vemos como y el rastro para arriba que si nos ilumina... Ahora aquí tenemos una zona... ...de pasto... ...no sé dónde estás ahora... ...aquí, aquí está... ...está aquí, pues nada, seguimos a por él... ...sube aquí... ...esta loquita... ...y yo creo que ya va a estar muy cerquita el animal... ...no, pues mira, ahí sigue... ...ahí tenemos más... ...más huellas... ...nada, aquellas señales sonoras... ...es un animal que ha salido huyendo puesto que vamos andando y vamos sin precaución haciendo ruidos y los animales se, se espantan pues no le he dado muy bien al a la hembra mira si sí, aquí está ya la vemos aquí pues ya corremos la recogemos a ver dónde le hemos dado el primer disparo en un pulmón y el segundo en los cuartos traseros pues nada cobramos el dinero de la venta de la carne y os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido abatido el animal y vamos a seguir hacia el norte a ver qué nos encontramos ahí tenemos un grupo de, de ciervos Los escuchamos vamos a mirar una estrella, otra estrella mira, allá abajo tenemos un 5 estrellas y ahí tenemos dos tenemos dos 5 estrellas en el mismo rebaño pues nada, vamos a decantarnos por uno y luego iremos a por el otro. Mira, ese que está ahí tumbadito. Vamos a apuntar bien. Respiramos. Tomamos aire y disparamos. Veamos de nuevo el disparo. Madre mía, lo hemos dejado tieso. Y a ver si puedo hacer el lance con el otro... A ver si puedo hacer el lance con lozo que sale corriendo. No, tengo la árbol tengo la en medio, me ha fastidiado. A ver ¿Si puedo disparar? No, ya se me ha metido en el, en el bosque. Tenía esa rama encima y no no he podido hacer el lance. Pues nada, vamos a, a recoger y luego intentar ir al, al campamento más cercano, cambiar la hora y volver a ver si puedo hacer el lance. La verdad es que en 500 metros hemos tenido dos animales cinco estrellas. Un poquito más para abajo hemos cogido el ramo y ahora tenemos este ciervo rojo. Vamos a cruzar aquí por el, por el puentecillo, puesto que no sé si es muy, muy hondo el río, ¿no? Hay veces que no se puede badear, otras veces sí. Pero bueno, como tenemos aquí el el puente este, que normalmente un poquito más tarde, o incluso sobre las 9 o así, y a las 11 tenemos aquí un, un buen rebaño de, de corzos, que luego lo, lo visitaremos a ver que, si encontramos un animal interesante, nada, seguimos corriendo, vamos a buscar... Nuestro animal Madre mía, qué cornamenta tiene Lástima que se queda la otra hundida en la tierra Vamos a ver si puedo hacer una foto Giramos La cámara Vamos a ver Solamente se ve una cuerda, una lástima Pero bueno, vamos a hacer una, una fotografía Para guardarla de recuerdo Ya estamos aquí Venga, ocultamos y hacemos la foto. Ya tenemos la foto, así que vamos a recoger nuestro animal. Efectivamente, le hemos dado en doble pulmón y una arteria. Tiene 96,28 de genética. Nos ha penalizado porque hemos disparado con el 338 para los osos. Pero bueno, aunque dice que es un arma nivel 6... Mmm, tenemos que disparar desde muy largo porque si no nos penaliza. Y tenemos 484 puntos. Pues nada, os voy a poner el mapa para que veáis donde ha sido abatido muy cerquita de donde hemos abatido el gamo anterior y ahora vamos a ir al puesto y cambiar la hora y volver a ver si encontramos el otro animal 5 estrellas Lamentablemente cuando ha regresado el otro ciervo 5 estrellas seguramente había muerto puesto que tenía el pelaje muy gris, ya no estaba en el rebaño, así que solamente me queda desearos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.